Amado pastor, ya he recobrado la fuerza, gracias a, al Señor, a la oración que usted hizo en la cobertura de nuestro pastor principal, reverendo Gerondi. Eh, eh, fue un malestar que empezó de repente, yo estaba bien, yo comí, yo regresé que estaba haciendo una diligencia en el banco, regresé. Eh, Preparé el almuerzo, comí yo con mi hija, esperé unos 20 minutos, me acosté, no me quedé del todo dormida. De repente me, me fui a, a, a... empecé, sentí como que algo me despertó y cuando me desperté, que me puse en pie, ahí fue donde sentí eso. Ahí fue donde empecé a sentir ese, ese, esa debilidad horrible que no podía casi ni sostenerme de pies. Eh, este, cuando usted me llamó, no pude recibir la llamada porque el internet estaba... está, el, La señal Wi-Fi está débil debido al tiempo. Es que está ahorita aquí. Gloria al Señor. Y cuando usted hizo la oración... Gloria al Señor, este, yo recibí la oración, la hice dos veces, luego sentí ganas de ir al baño, fui al baño y vomité, empecé a vomitar y a vomitar y a vomitar, era como que si me habían colocado una manguera dentro de mí de, y me hubieran succionado todo lo que tenía dentro de mi estómago y bueno, este ahí después que vomité, volví a escuchar la oración, gloria al Señor, y allí empecé a sentirme un poco más, aún mejor, eh, glorifico el nombre del Señor hermano pastor, porque yo no, no, no, no estoy, ni estamos acostumbrados a enfermarnos, y, y es raro para nosotros cuando nos enfermamos, pero es porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros y, y por eso vino en mí ese temor. Eh, agradezco a Dios y a usted, hermano pastor David Jan, y agradezco a Dios por esta cobertura, la cobertura de nuestro amado pastor principal, reverendo Jerome Lee, la cual usted oró hoy con el pañuelo. Agradezco a Dios, agradezco a Dios porque gracias a su amor y su misericordia estamos de pie, amén.